Bueno, pues vamos a comenzar esta tercera mesa sobre ruralidad y economía social. Vamos un poquito mal de tiempo, así que, que os pediría que, que os sentarais y, y damos comienzo a, a esta mesa y vamos a hacer un orden en, eh, vamos a hacer perdón, un cambio en el orden de los intervinientes porque. Pues los ciclos naturales que, a los que tiene que atender la ganadería son los que son y Laura, ganadera veterinaria, eh, además una de las mujeres que participa en Ganaderas en Red, pues está en plena paridera. Y, y no puede abandonar por mucho más tiempo la explotación y, y hay que ser comprensivas con, con esta situación. Bastante que ha venido hoy aquí a compartir con nosotras y nosotros la importancia que tiene la ganadería extensiva. Como sabéis, ha sido un tema que ha abierto, por decir, el año político. ¿Quién nos hubiera dicho que este año íbamos a hablar tanto de ganadería en todas partes. Vamos, yo estoy encantada y fascinada, sinceramente. Primero porque considero que es importantísimo que por fin se hable de modelo de producción de alimentos, que el consumidor tome conciencia de qué modelo está apoyando cuando consume eh, cada alimento y realmente eh, para apostar por el medio rural necesitamos consumir productos de cercanía, productos además que, que apoyen ganaderías como la de Laura y, y esto no es solamente una defensa de la ganadería extensiva que por supuesto porque es la que modela nuestro paisaje, la que gestiona en definitiva el territorio, la que previene los incendios, sino también la ganadería intensiva es importante también en nuestro modelo de producción de alimentos porque fija población, porque genera tejido económico en nuestros pueblos, con lo cual la ganadería en sí es un modelo muy importante para el medio. Así que, bueno, Laura, pues todo tuyo. Buenos días. Lo primero, daros las gracias por habernos invitado y por, por contar con nosotras. Y lo segundo. Perdón, es que estoy yo aquí con la… Soy, soy, soy así como muy insegurilla. Parezco yo más alta que tú. Y no te preocupes. No, no sé si se puede. Es que ya lo he intentado ah, y no, no, no… Pero que no pasa nada, estoy apañadísimo. Que, bueno, lo segundo, pediros disculpas por, por lo que ya ha comentado Irene. Tengo a mi marido solo con las cabras, se nos ha perdido una cabra, tengo chivillos por todos los lados y me tengo que ir corriendo. Y bueno, es un poco también para que veáis, no era lo ideal, porque a mí me apetecía pasar aquí la, la mañana. Eh, me hubiera gustado llegar antes e irme más tarde, pero es la realidad de la ganadería y, y no puedo dejar solas a mis cabras. <ríe> Así que bueno, vengo en representación de Ganaderas en Red. Somos una red eh, horizontal, sin ánimo de lucro, de mujeres. Somos ahora mismo aproximadamente unas 200 mujeres ganaderas de todo el territorio español. Pues eh, que nos unen, o sea, bueno, estamos unidas a diario a través de, de, una, de un, una aplicación que se llama el Slack, nos comunicamos constantemente, ya seamos unas u otras de diferentes formas. Uno de los problemas que tenemos es la, la falta de, de, de medios eh, digitales, ¿no? o sea, la, la wifi, vamos, el internet en el medio rural. Eh, hicimos hace poquito una campaña de ganaderas en red sin red. Pero bueno, aún así eh, seguimos trabajando, seguimos en contacto, eh, precisamente para defender las virtudes que, que unen mujer y ganadería extensiva, luchando por convertir nuestros problemas en soluciones. Y además es una red que constituye una plataforma muy especial, sobre todo también de autoayuda, de autoformación y de empoderamiento de, de la mujer, tanto en, en la sociedad como dentro del propio sector de, de la ganadería. Eh, ya os digo que funcionamos un poquito a través de redes sociales y hacemos un trabajo bastante importante en la visibilización de la figura de la mujer y, obviamente, la ganadería extensiva, como ha comentado Irene, que tiene muchísimos beneficios, eh, genera eh, Enriquecimiento del mundo rural, eh, eh, empleo, autoempleo, eh, tiene unos beneficios infinitos con el medio ambiente, pre, eh, con la prevención de incendios, fija población, mantiene y recupera razas autóctonas, aprovecha los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, sobre todo los, los recursos más marginales, ¿no? que están pues a lo mejor la, las zonas de montaña, que no se podrían aprovechar para, para otros usos eh, si no estuviesen los animales. Y bueno, desde GER pues apostamos los canales, por los canales cortos de comercialización por los canales de proximidad, los ciclos de producción y consumo más cortos, por el contacto directo entre consumidor y, y productor y donde los bienes se producen cerca del consumidor, ¿no? O sea, abogamos porque eh, haya un cambio en, esta, en, este, en este consumismo actual que tenemos y es que realmente los consumidores puedan acercarse más eh, hacia los propios productores que se reduzca el abismo tan grande que hay entre el mundo rural y el mundo urbano y que realmente sí que hay opciones para, para acercarnos, para crear una economía diferente, para crear una, una economía más, de, más local, más de kilómetro cero, que no solo ayude a los, productores a realmente ser, a los pequeños productores a realmente ser eh, rentables y poder vivir de, de sus trabajos en el mundo rural, sino a crear una economía pues, más sostenible en, en todos los aspectos. Eh, apostamos por los mercados locales. Creemos que es importantísimo que la Administración mmm, abogue y, y trabaje, porque estos eh, puedan funcionar de forma más, pues, más ágil, ¿no? eh, por los obradores, por los mataderos, ya sean eh, móviles o fijos, por los mataderos municipales. Ahora, un problema muy grave de la ganadería eh, en general y, sobre todo, de la ganadería extensiva o de la ganadería familiar son, eh, es la ausencia de mataderos municipales. Muchísimos ganaderos y ganaderas... Eh, perdemos infinidad de oportunidades eh, de, de hacer rentables nuestras ganaderías porque no tenemos acceso a esos mataderos, por lo tanto, se están perdiendo eh, muchísimas oportunidades también de hacer economía, de esa economía local de, de la que estamos hablando. Eh, la Administración debería ya de trabajar eh, en estos temas. Os pongo dos claros ejemplos. Aquí en Madrid, en Buitrago, se lleva años, pero muchísimos años, intentando que se abra el matadero municipal nos han estado dando largas, diciendo que sí, pero no, eh, diciendo que faltan inspecciones de no sé qué, que no hay financiación, que no hay tal... Eh y ahora que se, en teoría se va a conseguir, resulta que solo se va a abrir para bovino. Entonces, todos los ganaderos de pequeños rumiantes, aves, etcétera y porcino nos quedamos fuera. Volvemos a la misma situación prácticamente. Los mataderos en general son, suelen ser privados. Hay muy pocos que sean eh, públicos. Lo que conlleva que muchísimas veces no podamos matar nuestros animales tampoco porque ellos eligen lo que se va a sacrificar. A veces te vas hasta allí con, con los animales y te tienes que volver a casa con ellos. Por lo tanto, se ha vuelto a perder una, una oportunidad de hacer rentable algo que, que podría serlo. ¿no? Eh, eh, luego, por otro lado, eh, pues eso, la, la falta también un poco de, de los ayuntamientos, la, las ayudas hacia, sobre todo, puesta en marcha de pequeñas infraestructuras como queserías artesanales, se ha dado un gran paso con el tema de la guía europea para pequeñas queserías, que se trabajó muchísimo desde Querré, desde la red de queserías de, de España, pero falta... ...que se haga un trabajo muy parecido con el tema de las pequeñas salas de despiece... Eh, por lo mismo, porque muchísimos ganaderos están en zonas mucho más aisladas, mucho más lejanas, no tienen acceso a, esa, a esas salas de despiezo, a esas oportunidades, y no pueden vender sus, sus productos directamente al consumidor, porque lo estarían haciendo de forma ilegal. Y luego que están perdiendo también la capacidad de esa comunicación y esa, eh, eh, comuni esa comun comunicación con los propios clientes, ¿no? en, en, sobre todo en pueblos eh, deshabitados, o de la que llaman, que a mí no me gusta mucho la España vaciada, a mí me me da más porque la están vaciando un poco queriendo. Pero bueno, luego también una parte importante es, eh, relacionada con los mataderos es los mataderos móviles. Otro ejemplo que os quería poner es aquí en, en Madrid se ha quedado un proyecto eh, completamente paralizado porque no sacan ayudas de las administraciones para grupos operativos, eh, por lo tanto tampoco se pueden poner en marcha. O sea, comento todo esto porque tiene muchísima relación con las oportunidades de crear una economía eh, real en los pueblos y, y que de verdad... Eh, la gente, tanto ganaderos como agricultores, que están asentados en los pueblos y que quieren quedarse allí, tengan opciones para hacerlo y que no tengan que dejar sus, sus ganaderías. Por otro lado, otra parte importante es la economía femenina. Eh, que alterna los cuidados familiares, los, los cuidados de los mayores, los cuidados de los niños y de su entorno y, obviamente, con el cuidado de sus animales. Muchas veces en esto trabajamos muchísimo en Ganaderas en Red. Eh, como mujeres pues, eh, se nos ha siempre ha asignado ¿no? esa labor más de cuidar en casa, cuidar eh, pues la casa, los niños, hacer la comida, preparar, pero siempre también estamos en el campo eh, trabajando con nuestros animales. Tenemos también… Suena así un poco, a lo mejor siendo mujer, ¿no?, pero esa sensibilidad que a lo mejor tiene la parte más femenina con el trabajo con los animales también es importante. Estamos en ambos lados, hay un problema también eh, real y muy grave y es eh, que las mujeres están invisibilizadas, no solo porque eh, nuestro trabajo a lo mejor no se le dé la importancia, sino porque muchas de ellas ni siquiera están cotizando, ni siquiera están dadas de alta. Hoy en día, O sea, ya no es hace años, sino que es que hoy en día las ganaderías están a nombres de, de su pareja, su hermano, su padre, quien sea, ellas están trabajando, están eh, eh, metidas de lleno, en, en, en, todo ese, en todo su aborágine de, de ganadera y realmente no está cotizando. También es otra forma de… Mmm... O sea, si, si consiguiésemos darle esa visibilidad sería otra forma de crear economía, de, de crear puestos de trabajo reales, de darle oportunidades a esas mujeres que, que realmente no, o sea, las estamos perdiendo. Y bueno, la, la economía rural eh, creemos que está basada en el aprovechamiento de los recursos del entorno, ayudando al mantenimiento, obviamente, de, de la población y de la vida en los pueblos. Normalmente se, tra se trata de pequeños negocios, pequeñas ganaderías extensivas, eh, familiares, en contraposición de las macrogranjas, todo este tema que has comentado. Es verdad que ha sido un año bastante peliagudo. A nosotros, eh, realmente, tengo que ser sincera, nos ha venido muy bien, no solo por ganaderas en red, sino por la ganadería, porque ahora está en boca de todo el mundo. La sociedad, por lo menos, ya, tiene, ya sabe que hay una ganadería, ya sabe que en los pueblos, uy, perdón, que en los pueblos eh, hay animales a lo que, que las personas estamos cuidando animales y, de, y que realmente los alimentos vienen, pues, de, del campo, ¿no? <ríe> que aunque parezca así un poco um, raro, tal, yo cuando te, recibo visitas de coles, los niños eh, de verdad se asustan cuando sale leche de la teta de la cabra. Entonces, a mí eso me da muchísima pena, muchísima pena. O sea, da risa por un lado, ¿no?, pero a mí me da absoluta pena... Que haya esa desconexión del mundo urbano con el mundo rural. Creemos desde Ganaderas en Red que hay que trabajar muchísimo más desde las administraciones para acercarlo, para que realmente podamos seguir viviendo allí, para que nuestros jóvenes, eh, o, o, o, tanto los que viven en el pueblo como los que viven en la ciudad, tengan la oportunidad de volver o de quedarse allí. Eh, que eh, puedan elegir pues lo que quieren estudiar, que no te, se vean obligados a irse a una ciudad a estudiar, porque a lo mejor en, pues eso, en su pueblo no tienen acceso a… te pongo ya… O sea, un, un FP por ejemplo o porque a lo mejor en su pueblo no tienen eh, transporte público que les permita acercarse a otra zona donde sí que tengan la capacidad de, de estudiar lo que quieren no eh, que tengamos pues más servicios de sanidad pública de, de colegios de pues eso de transporte público wifi por favor <ríe> apuntar lo que no tenemos wifi es que me parecen cosas tan eh, necesarias en esta época en este momento en el que estamos y que no tenemos que es, que es realmente eh, una pena y que al final influye muchísimo en la economía de los pueblos. Uh -huh. Creemos desde Ganaderas en Red que se tiene que hacer un trabajo muchísimo más fuerte desde las administraciones, no por hacer viable la ganadería en sí, sino por hacer viable la vida en un pueblo y por mantener el mundo rural vivo. Y yo creo que lo vamos a conseguir. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias yo lo siento en el alma... Disculpadme de verdad, pero me tengo que ir corriendo. Te perdonamos totalmente. <risa> ya, nos ya nos la cobraremos, ya nos la cobraremos otra vez. Yo cuando queráis. <risa> la verdad que, que ha sido un placer, Laura. Pues Laura ha abierto unos cuantos melones. Y, y hombre, hubiera estado bien empezar con Gema Fajardo, que es eh, profesora de, de Universidad. A ver, ¿dónde te tengo, Gema? Aquí. <risa> ...que es profesora de Derecho Mercantil e investigadora en el Instituto de Economía Social de la Universidad de Valencia... ...que además ha participado en la Ley de Economía Social y, eh, y otras leyes sobre cooperación y sociedades laborales. Hubiera estado a empezar por su ponencia porque obviamente ya va a dar el contexto, ¿no? Va a dar ese marco cuando hablamos de medio rural, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ni más ni menos que el del 80% del territorio del país donde solo habita escasamente el 20% de la población... Y no podemos permitirnos que este 80% se vaya vaciando, por cuestiones de eficiencia económica, básicamente, también. Porque los recursos para mantener las ciudades están en el medio rural. Y porque si dejamos que el medio rural se vacíe de personas, que yo, yo también odio el concepto de España vaciada, Gema, porque además creo que es un eufemismo absoluto de abandonada, olvidada, espoliada, saqueada, que son los verdaderos procesos que ha tenido el medio rural, por lo que está así… Pues, si nos permitimos ese abandono de este territorio, que es donde se encuentran los recursos que hacen posible la vida en las ciudades, lo que nos va a pasar es que al final la concentración del agua, de la tierra, de las semillas, de la alimentación, de la energía, va a estar en muy pocas manos y vamos a perder mucha, mucha independencia y soberanía como país. Entonces, eh, creo que, que es una tarea pendiente rehabitar el medio rural a veces se habla de fijar el, eh, la población, pero es que ya a veces es, inevitable, o sea, es imposible fijar porque no hay eh, posibilidad. Con lo cual, necesitamos hacer atractivo el medio rural, crear oportunidades en el medio rural y, por supuesto, la economía social. Es la herramienta para que, además, sea una economía orientada al bien común. Todo tuyo. Ahora. Bien, eh, muchas gracias. Buenos días. Por supuesto que estaba justificado que empezara Laura porque tenía pues estas urgencias que atender, pero efectivamente mi, mi presentación era introductoria a dos buenos ejemplos que son los que representaban mis compañeros de mesa. Antes de empezar, quiero agradecer esta oportunidad ...que me han dado pues Marisa, eh, Roberto, eh, de poder estar aquí... ...porque para mí de, la verdad es que es un lujo... ...así que es lo primero que quería agradecer. Y luego también el acierto de haber, eh, haber hecho concurrir... Pues, a, ...a la economía social, que está aquí muy bien representada... ...pero también a la economía solidaria... ...y también a la economía del bien común... ...porque yo siempre he sido una convencida... ...de que hay que sumar esfuerzos porque en el fondo lo que nos guía son los mismos valores y los mismos objetivos. Estamos en sitios es distintos, pero nos tenemos que apoyar, porque es muy importante, si no, no conseguimos nada. Y dicho esto, voy a dar paso, por tanto, a mi, a mi presentación. Y he empezado con este mapa, eh, de una manera muy genérica para situarnos, pero ya lo sabemos, el mapa de España. El mapa de España en el que tenemos, eh, primero, municipios rurales, el concepto de municipio rural son municipios que tienen menos de 30.000 habitantes, que ya son muchos, pero son 30.000 habitantes. Y que, además, eh, los, eh, un habitante por cada 100, eh, 100, 100 habitantes, perdón, por kilómetro cuadrado. Tienen que darse esos dos requisitos. Bueno, pues el 15,9 de la población española ocupa el 84 del territorio. Este es un problema no solo español, es europeo. La diferencia que yo encuentro es que la situación en Europa es que es el 30% de la población ocupan el 80% del territorio. Nosotros el 15,9%, el 84% del territorio. Es decir, la media de desocupación en España es exactamente el doble que en Europa. Por eso lo de la Siberia... ¿Cómo llaman, no? La Celtiberia está, está justificada. La la, la efectivamente, la Laponia del Sur está justificada porque el despoblamiento en, en España es mucho más, eh, más fuerte. Y además, la, la, la evolución. En los últimos diez años, el descenso de la población en las zonas rurales eh, se ha reducido en un 7,1%, mientras que en las zonas urbanas la población se ha incrementado en un 2,1%. Eso en los dos últimos diez años. Con lo cual, vemos cuál es, cuál es la tónica, cuál es la evolución, ¿no? Bueno, esta es la situación que tenemos. Eh, se he puesto tres ejemplos muy exagerados, pero se define eh, la situación en el mundo rural como una situación de despoblación de masculinización y de envejecimiento de la población. Y esto se puede constatar con datos reales, que yo no he traído, pero efectivamente se pueden sacar fácilmente de cualquier... De cual... ¿Es que no, no se escucha? Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Ah, vale, gracias, gracias por avisar. Ah, bueno, quizá mejor por aquí, ¿no? Gracias. Bien. ¿Cómo frenar? ¿Cómo podríamos frenar esa tendencia? ¿No? Esta es una pregunta que también tengo que decirles que hay muchos diagnósticos y todos coinciden. Es decir, sabemos los problemas y sabemos lo que hace falta. El problema realmente está en que no se pone en marcha. Ese es el problema. Siguen habiendo barreras para el desarrollo de la actividad económica en el medio rural. Sigue habiendo leyes que no han pasado el filtro de la ruralidad. Los problemas siguen existiendo, pero la situación y los remedios los conocemos todos, pero desde hace años. Quiero recordar que es del año 2007 la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural, que si la leemos es una ley perfectamente aplicable ahora mismo. Da en el clavo en todos los problemas, en los, todos los problemas, pero no se ha desarrollado. Es decir, que sabemos el diagnóstico, sabemos lo que hay que hacer ya desde la ley del 2007, pero no se ha hecho nada. Y todos los informes coinciden. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sí. Pero luego no lo vemos, no lo vemos que esto vaya, vaya adelante. En mi opinión, esta ya es mi opinión, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero hay que poner el foco en retener a la población que está viviendo actualmente en el medio rural. Eso es el primer paso. Antes de pensar en atraer gente al medio rural, primero hay que empezar por retener las personas que hay en estas poblaciones, como generar empleo o rentas o rentas para las personas que viven en el mundo rural, y lo estoy diciendo porque una de las propuestas es la de abonar rentas a los jóvenes rurales. Y si no hay empleo que tengan una renta, ya iniciarán actividades, ya podrán hacer actividades por la comunidad. Esa es una primera medida que hay que tomar, pero también mejorar las condiciones de vida de las personas que están viviendo hoy en día en el medio rural. Lo ha dicho perfectamente, Laura, necesitan servicios públicos, necesitan Wifi, necesitan acceso a los médicos, necesitan escuelas. Esto se puede solucionar con unas buenas comunicaciones, bien, porque a través de Internet podemos tener acceso a la educación y podemos tener acceso a muchos servicios, o a través de un buen transporte, una buena red de transporte, poniendo en las ciudades intermedias todos los servicios necesarios y un transporte intracomarcal eh, que favorezca pues, la, el acceso de todas las personas a estos, a estos servicios. Para mí esas son clave, por tanto, empleo o rentas para las personas que están viviendo, dotarles de los servicios públicos, de las comunicaciones. Tengo que adelantar ya que es un problema. Yo en estos momentos estoy trabajando en, el, en la Administración, en la Generalitat de Valencia y Valenciana. Tenemos problemas para que vayan los funcionarios a los pueblos. Ese es un problema. No lo vamos a solucionar como no cambiemos las leyes, como eh, realicemos eh, discriminaciones positivas. Favorezcamos que la gente que vaya a los pueblos a trabajar, médicos, maestros, porque no se trata solamente de ir, tienen que ir y tienen que quedarse para que el servicio sea de calidad. Es importante que la gente que vaya se quede y, a ser posible, que viva, si no en el pueblo, en las cercanías. Y esto no es posible porque no quieren ir, por tanto, hay que cambiar las leyes, hay que ruralizar las leyes, lo que decía al principio, para premiar, facilitar, facilitándoles la vivienda, que es normalmente el principal problema que se cita siempre la vivienda, la carencia de vivienda, de viviendas en condiciones. Por tanto, hay que rehabilitar las viviendas. Estamos en un momento oportunísimo, porque los fondos de recuperación, transformación, hacen incidencia en la importancia de la rehabilitación. Por tanto, tendríamos que rehabilitar las viviendas en los municipios rurales. Esto para, para, para empezar. Y Creo que me he perdido, creo, creo que me he perdido con la rehabilitación de las viviendas como como primera. a ah, la dificultad que hay para, para que vayan los… Si digo yo los funcionarios, que lo estoy viendo porque estoy en función pública, imagino que otros trabajadores también de las empresas privadas. Por eso hay que utilizar eh, eh, medidas, medidas de discriminación positiva, facilitarles viviendas y buscar otras. Hay que, la innovación implica, pues eso, generar ideas. Bien. Y, en, y a continuación hay que pensar en atraer personas, bien? atraer personas, nuevos habitantes, que puede ser a través de nuevas actividades económicas, esa es una opción, pero también nuevos trabajadores. Yo creo que el teletrabajo debe de servir para atraer personas al medio rural. Es en lo que todos pensamos. Pero todavía mmm, mirar la ley de teletrabajo está pendiente de desarrollo, pero en las comienzas autónomas mmm, está costando que esto se ponga en marcha. Y ya no digo en las administraciones públicas en las que yo estoy, todavía no se ha permitido fuera de la época de crisis de la pandemia. Pero ahora la gente está ya trabajando presencialmente. Entonces, eso hay que facilitarlo. Hay que facilitar porque eso ayudará a que la gente pueda irse a vivir a entornos de rurales. ¿Qué puede hacer la economía social ante, ante estos retos? Pues lo puede, puede hacer muchas cosas, lo decía Maravillas hace poco en una entrevista, ¿no? Es clave, bueno, lo, lo, habéis, dicho, lo habéis dicho muchos y me remitiría al informe que ha presentado Cepes, ¿no? de, creo que son 140 medidas de lo que puede hacer la economía social por, por, por este despoblamiento y por el desarrollo del medio rural. O sea, las, las ideas son muchas. Yo me voy a ir a ejemplos concretos. Para mí, las cooperativas agroalimentarias, y aquí está eh, Rubén. El Eladio, el, el el el que lo va a poner de manifiesto porque su cooperativa es un modelo, pero hay otras cooperativas que están también. Las cooperativas agrarias han sido siempre el principal eh, motor económico de muchísimos pueblos. Yo lo he vivido así. Entonces, las cooperativas agrarias que han sabido adaptarse por tanto, tenemos la cooperativa agraria, pero hay que, como digo yo, primero hay que recuperarlas, porque hay muchas que están, hay algunas que funcionan, como la de la, la vuestra o la de Viver, que la tengo muy cerca, pero hay otras que no, que están, pues, pues que quedan cuatro viejos en la, en la cooperativa y en cuatro se cubilen, la cerrarán. Por tanto, creo que es muy importante recuperar esas cooperativas, rejuvenecerlas con gente joven, gente, gente que está en el paro, gente del pueblo, que no tienen trabajo que se les facilite el acceso a la cooperativa. No digo como trabajadores, digo como socios con capacidad de tomar, de tomar decisiones. Y adaptar, adaptar la cooperativa a las nuevas necesidades que tienen los municipios. La agricultura hay que seguir cuidándola. Eh, es decir, Yo no abandonaría nunca la agricultura porque la necesitamos para vivir. Por tanto, para mí es, es una actividad económica fundamental. Pero no solamente. Es decir, estas cooperativas, ahora lo veremos, no quiero adelantarme, pero están ofreciendo servicios a los municipios. Por tanto, me parece que es una muy buena experiencia y, por tanto, hay que impulsar. También Y cuando digo cooperativa agroalimentaria me estoy refiriendo a cooperativas en el sector primario. Estoy hablando de agricultura, pero también de ganadería, pero de silvicultura, de pesca, de todo lo que son estos recursos primarios. Crear autoempleo asociado me parece fundamental, sobre todo entre mujeres, porque la mujer es la que ancla la familia a los pueblos. Cuando la mujer se va, se va la familia. La masculinización de los pueblos es porque las mujeres se han ido, se han ido a las ciudades a buscar trabajo. Entonces, es muy importante conseguir trabajos para las mujeres en los pueblos. Y muchas veces son las propias mujeres las que se unen en los pueblos y hacen pues, pequeñas cooperativas o pequeñas asociaciones para desarrollar actividades económicas. Y eso está haciendo que muchos pueblos se sigan manteniendo gracias a ellas. Pero también es necesario que los propios jóvenes promuevan eh, actividades en este régimen de autoempleo asociado. Y digo jóvenes formados, porque no tiene que ser un hard Gap ser joven y estar en un pueblo para no estar formado. Y para eso hay que poner la vista en la formación profesional, en que desde las universidades se hagan prácticas en el medio rural. Es decir, y por supuesto, todo lo que es la educación online la educación a distancia, estos centros de, de, de formación que ha, universitaria que han existido siempre, como la UNED o la UOC, pero que luego tienen sedes, en zonas intermedias para facilitar, para que no sea solamente online, para que tú puedas ir, tener un profesor que te atienda. Eso es muy importante también para contribuir a que estos jóvenes puedan llevar a cabo actividades y puedan formarse, los jóvenes y las mujeres y todos, ¿eh? es decir, no, no exclusivamente. Eh, se ha nombrado también, lo ha dicho eh, Laura antes, pero lo primero que uno tiene que pensar es qué es lo que tenemos, cuáles son los recursos que tenemos, cómo podemos explotarlos pero de una manera sostenible. Lógicamente, no aspiramos a otra cosa, a que la actividad sea siempre sostenible. ¿Qué recursos? Recursos económicos, hay pueblos que tienen agua, hay pueblos que tienen bosques, hay pueblos que tienen… Pues cada uno pensar… ¿Eh? plan estratégico de este pueblo, cuáles son nuestros recursos y cuáles son los recursos que podemos empezar a explotar de una manera sostenible. Los paisajísticos, los culturales, no nos olvidemos de toda la riqueza que tienen los pueblos, pero también hay que buscar alternativas económicas a esos recursos. La rehabilitación de viviendas, la he mencionado, es fundamental, de las viviendas y de los entornos. El turismo. El turismo rural, ya llevamos muchísimos años que lo sabemos que es una alternativa y que funciona. ¿Eh? Las energías renovables, la ecoindustria, las tecnologías de la información y la comunicación como actividad económica que se puede desarrollar perfectamente en el mundo rural si tiene una buena comunicación. La biotecnología, la agroindustria los propios servicios sociales. Es decir, hay que pensar qué tipo de actividades económicas complementarían la explotación de los propios recursos, por aquello de que en la diversidad vamos a tener más opciones. La propia autogestión de los servicios públicos es algo que desde la cooperativa se puede hacer cuando no se implica en ello un ayuntamiento o no viene una empresa. Yo prefiero que sea el ayuntamiento o que sean los propios habitantes del pueblo los que pongan en marcha proyectos de este tipo. Las cooperativas de, de enseñanza, yo siempre me acuerdo de Carlos de la Higuera, que promovía, bueno, eh, tenemos una comarca donde vienen los maestros funcionarios, vienen y están pensando a ver cuándo me voy. Entonces, ¿por qué no entre la gente de la comarca que son maestros no forman una cooperativa de enseñanza. Se les trata con el mismo régimen que un funcionario, en el sentido de que, eh, de que tiene que ser enseñanza oficial, no es para montar una academia, es para dar la ESO o, o el bachiller. Pero fíjense que todo eso exige cambiar las leyes, porque no tenemos leyes que están ruralizadas, no están pensadas. Igual que tampoco están pensadas las leyes para que en medicina haya medicina rural, porque el médico rural no es el, médico, no es el mismo médico que está en otros lugares. El médico rural puede hacer de todo, hasta atender una vaca. Es verdad, igual que el maestro, puede tener alumnos pequeñitos, mayores, claro, es ese, esas gafas de la ruralidad que no las tenemos en, las, en la elaboración de las leyes. Entonces, hay que repensar todo el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema de servicios sociales. Hay mucho por hacer, yo creo que hay mucho por hacer y no se ha hecho mucho. Entonces, me parece que la autogestión por parte de los eh, trabajadores, por parte de los transportes, bueno, ¿por qué no crear una cooperativa, una asociación, los usuarios de los transportes? Para cubrir esas necesidades que hoy en día no tenemos, para trasladarnos a las ciudades intermedias. Es que a veces siempre pensamos que sea la Administración la que nos lo ponga. Y economía social implica que la ciudadanía, la sociedad civil, se organiza para satisfacer sus propias necesidades. Si tenemos ayuda, muchísimo mejor. Pero la iniciativa tiene que venir de abajo. Bien. Mmm, ya me están llamando. <risa> <risa> condiciones, esta es mi última, ¿eh? Esta es mi última porque quería ser corta, yo sé que siempre me enrollo. ¿Qué condiciones requiere la economía social? El, yo lo he dicho, el asociacionismo es fundamental. Aquí no hablamos de emprendedores aislados. Aquí hablamos de personas que se ayudan mutuamente, que colaboran, que dan valor a lo que es la cooperación, la colaboración. Por tanto, es muy importante for, fortalecer el asociacionismo en todos los entornos. Por supuesto que en el, en el rural es básico para satisfacer intereses comunes de los asociados y también intereses comunitarios de la colectividad. Hay que tener esa iniciativa de la que estaba hablando, de ponerse en marcha, empoderarse, que es decir, ¿no? que la gente se dé cuenta y luche por lo que, lo que quiere y lo ponga en marcha. Hay que informarse y formarse, porque sin información y sin formación no se puede hacer nada. Y para eso es muy importante tener alianzas, tener alianzas con otras entidades que están trabajando en lo mismo, como la red de ganaderas. Es un buen ejemplo. Alianzas, pero también con los actores públicos. Yo he puesto ahí aprovechado, mira por dónde, un trabajo que hicimos no hace mucho, de septiembre del 21, que está, está en online, ¿eh? o sea, que se puede acceder porque está en la red, que son claves de la colaboración público-cooperativa en el ámbito local. ¿Eh? Para facilitar vivienda, empleo y servicios públicos. Está hecho desde una, desde una perspectiva jurídica, pero además aportamos un montón de experiencias. De todo tipo, ¿eh? a nivel nacional e internacional. O sea, que puede ser muy útil, pero sobre todo jurídico. Es decir, ¿qué tipo de contratos puede hacer un ayuntamiento para ceder un solar a una cooperativa que quieren hacer esto? ¿Qué tipo de podemos hacer para…? ¿Qué tipo de ayudas hay para esto? ¿Qué tipo…? Desde Europa, desde España, desde… Vale, entonces creo que puede ser… Hablando del tema, dije, hombre, esto puede ser útil. <ríe> y luego… Aprovechar las ayudas existentes que muchas veces se desconocen, las ayudas de la economía social, bueno, pues aquí estaban quienes pueden y conoceréis seguramente, pero también en los fondos Next Generation, también se ha hablado aquí de oportunidades que ofrece. Yo quería recordar el programa Líder, porque para mí el programa Líder es muy importante, pero hay que conocerlo. Tiene un problema de financiación pero por financiación, porque tienes que adelantar, pero hay que buscar alianzas con entidades de crédito. Y hoy recomendaría entidades de banca ética, pero también las cajas rurales. Las cajas rurales, no nos olvidemos de las cajas rurales. Las cajas rurales están formadas por gente que está ya allí viviendo en el mundo rural. Por tanto, estos deben de ser nuestros aliados en esta ayuda a la financiación. Y también quería hablar, pues ese de próximo plan de acción rural ...de la Unión Europea 2040, que no es que se va a poner marcha en el 2040, sino que pretende revolucionarlo todo de aquí al 2040. Me parece un plan interesante y creo que tenemos que estar allí. Por tanto, hago un llamamiento al Ministerio, no sé si a la Dirección General de Economía Social o a quien sea, para que entren ya a formar parte de ese grupo porque estamos en esa fase, están buscando los partners ahora. En junio se reunirán en Bruselas y a partir de ahí empezarán a diseñar todos esos programas y proyectos para esta mejora del ámbito rural. Estamos en el momento oportuno para que nuestros representantes políticos se impliquen, pongan en común, que es como funciona la Unión Europea mucho, ¿no? Poneros en común todos los que tienen los mismos intereses para aprender unos de otros y se diseñarán a partir de junio, que se reunirán en Bruselas, todas esas iniciativas para los próximos años. Bueno, pues y… Ella ha hablado bastante. Muchas gracias. y Dejo la dirección por si alguien quiere ir. Le ha interesado algo que podría ampliar, aunque luego tendremos la posibilidad también sí, de preguntar. Luego, luego abrimos un turno de palabras, porque la verdad que, Gema, pues has, has hecho un recorrido estupendo y magnífico. En alguna cosa, no, no estoy muy de acuerdo en las ayudas líderes, pero bueno, luego, luego lo, lo, podemos, lo podemos discutir, ¿no? El caso es que hemos perdido mucho tiempo para afrontar el reto, el reto demográfico porque, desgraciadamente, yo creo que han sido décadas en las que se asumía que la despoblación era eh, dirigida por los fondos de la política agraria común y en el medio rural no solo es agricultura y ganadería, pero es verdad que la agricultura y la ganadería son básicas, son esenciales, son elementos estratégicos de seguridad nacional, diría yo, y por desgracia lo vamos a ver, eh, lo vamos a ver derivado de la crisis que, que estamos dramáticamente asistiendo, como, como la alimentación es un eje prioritario de cualquier país y la soberanía alimentaria tenemos que avanzar hacia ella. Y… Y bueno, tenemos con nosotros a Eladio Roca, que es ingeniero técnico en informática y gestión de la Universidad Jaume I, director de la cooperativa Acheneta, Acheneta una cooperativa agroalimentaria. Las cooperativas agroalimentarias en el medio rural son pieza fundamental de esta economía social de la que hablamos hoy y, y Eladio pues nos, nos va a contar. Eh, buenos días. En primer lugar, también reiterar pues, las, el agradecimiento a, al Grupo Podemos por la organización de estas jornadas, a, a Marisa y a, y a Roberto por capitanear este magnífico e equipo y celebrar pues, que dentro de esta jornada, de, hablando de la economía social, hayan tenido a bien eh, dedicar una mesa eh, exclusiva para la ruralidad. Y, eh, eh, dando así relevancia a, a la importancia que tiene la, la economía social en este nuevo entorno, en este nuevo escenario que, que nos espera en, en, en, el medio, en el medio rural. También eh, me gustaría agradecer eh, la, la nominación de, de Juan Luis Anglés, eh, que, que fue el miembro de la, de la, del Foro de la nueva Ruralidad eh, en la provincia de Castellón, que están haciendo desempeñando una, una magnífica labor en, en concienciación de, del fenómeno de la, de la ruralidad y eh, que fue el que, que me nominó para, para poder estar hoy aquí, la, la cooperativa de Daljaneta, y trasladaros pues, eh, nuestra, nuestra experiencia. Cuando hablamos de, de, de economía social, eh, la, a la mayoría del, de la ciudadanía les viene enseguida en a la cabeza la pues, socia, economía social con, con cooperativas. Y dentro de las, de las, del mundo cooperativo, pues, la importancia que, que, que, que han tenido, tienen y esperemos que, que vayan a tener las cooperativas agroalimentarias, pues eh, adquiere una, una, relevar, una, una relevante eh, eh, importancia. ¿no? Eh, al oír de hablar de, de cooperativas agro, agrícolas, pues cada uno nos viene eh, a la mente pues, la cooperativa agrícola de, de nuestro pueblo, de la región, pues, pequeñas, grandes y, y, y, y, y más grandes, ¿no? La realidad de la cooperativa de Algeneta es una cooperativa fundada en el año 1944. Estamos situados en la zona interior de Castellón, en las cercanías del Parque Natural del Peña Golosa, y estamos hablando de una población de 1.300 habitantes. Si sí, eh, juntamos pues, todos los, los cuatro pueblos que forman esa mancomunidad de, de pueblos, llegamos a los 1.800. Obviamente, si veis aquí en, en estos datos, pues eh, en clara retrocesión de, de población. Estamos en, en el contexto agrario de nuestra cooperativa. Es una, una cooperativa con eh, 26 eh, explotaciones con, eh, con agricultura y ganadería. Eso significa que realmente eh, serían esos datos, esos 26, los que son agricultores profesionales que compaginan la, eh, la, la agricultura y la ganadería como, como, eh, como medio de, de vida. ¿no? Destacar los, prácticamente los 250 explotaciones de, eh, de, de agricultura sin ganadería. Esto corresponde a eh, hobby, eh, segunda, segunda ocupación, y en algunos casos, pues también, como comentábamos antes, pues que la explotación va a nombre de la, de la, de la mujer, pero eh, es, continúa trabajando en la unidad familiar. Y con todos esos datos, al final estamos hablando de, de unos 1.200, eh, 1.100 eh, hectáreas de, de almendro, todas en secano, y eh, olivar, pues unos 440 hectáreas. Eh, es decir, estamos en una cooperativa pues, en un entorno eh, rural y de eh, pequeñitas. ¿vale? Para entender pues, un poco eh, la, dónde está la, la cooperativa de Janeta nos tendríamos que remontar a sus inicios. En 1944, veintitantos eh, agricultores de, de la población deciden eh, constituirse en, en cooperativa. Una cooperativa cuyos fines era pues eh, el, el, la ayuda mutua pues, a la hora de, de, de conrear pues, los, los, los campos y, sobre todo, pues a la hora de, de eh, adquirir pues, los insumos para, para esa actividad a, a, agrícola. De la unión se hace la fuerza y ahí empezó, es el inicio de eh, la cooperativa. Eh, justamente ahí también eh, crean lo que es la, la sección de, de crédito, la sección de, de crédito de las, las cooperativas eh, las, las poblaciones eh, importantes tenían su caja rural las, las poblaciones pequeñitas tenían su sección de, de crédito. Una sección, la sección de crédito pues lo que, lo que su fin era pues eh, la intermediación o la, la mediación entre, entre los usuarios. Eh, con recursos, pues eh, con aquellos eh, socios que necesitaban financiación para adquirir entre todos pues, a, a mejor precio pues, todos esos insumos. Esta sección de crédito, eh, ahora años después, es lo que, que se, se ha acuñado ¿no? con, con la palabra de una banca ética, salvando los matices y, y demás. Ya nuestros, eh, nuestros fundadores de la cooperativa, ya en el año 44, ya practicaban esa banca, banca, banca ética. Eh, en los años 70, eh, en nos, nos, esta, esta cooperativa nos dedicamos a, a la comercialización de eh, frutos secos. Entonces se, se unieron en una... En una sección de almendra pues para eh, realizar una comercialización conjunta de, de toda la cosecha, incluso hubo eh, experiencias para eh, esa, transformar esa, esa, ese, el fruto para vender pues el, el, el gallo ¿no? el, y así pues, eh, incrementar ese valor añadido al producto final. Años 90, eh, los, la sección de crédito continúa existiendo, continúa con fuerza, pero ya nuestros eh, eh, socios, pues, que, eh, solicitan más, más servicios, pues tarjetas. Eh, la sección de crédito solamente tenía eh, su radio de acción en la propia población. Entonces, cuando, cuando se desplazan fuera, pues no, no tienen esos servicios de tarjetas y, y otros servicios bancarios. Por tanto, eh, desde el año 98, pues estamos eh, intercooperando pues, con, con entidades eh, bancarias. En, pues, en el primer momento fue con las cajas rurales eh, provinciales. Eh, y es un sector, pues bueno, que también ahora... Si la ganadería está en auge y en boca de todos, pues también están las entidades bancarias con ese eh, cierre progresivo de, de, de oficinas. Pues nosotros continuamos allí y dando eh, todo el servicio que, que podemos a la, a la población. El año 2007 empieza, eh, empieza un, poquito, un poquito antes, pero eh, la cooperativa... Eh, Da un giro un giro en el que, bien, nosotros somos en el ADN y llevábamos la, la agricultura, pero eh, es necesario pues, diversificar un poco las, las actividades. ¿no? Y ahí empieza el, este camino de, sin olvidar, como decía Gema, el, nuestros orígenes pero sí buscar alternativas y otras actividades económicas para complementar la actividad agrícola de la cooperativa y para dotar de una mayor solidez empresarial a la empresa. En el 2007 adquirimos una planta de energía fotovoltaica, es decir, nosotros, las cooperativas, me refiero, eh, somos los primeros eh, eh, interesados en la, eh, y apostamos ya en el 2007 por las energías renovables y eh, continuamos apostando por las energías renovables, pero siempre eh, con el respeto a, a la población, al, al, con, con, con respeto pues, a, a, al territorio y y estos macro eh, proyectos pues, que están aterrizando en nuestro territorio que muchas veces se implantan sobre eh, terreno agrícola en producción, al cual nosotros hemos dedicado esfuerzos para convencer al socio para que apueste por, por esa agricultura. En 2008 eh, abrimos eh, un proyecto de, de cooperación con, con supermercados eh, Consum para abrir nuestra propia, nuestro propio supermercado. Servicios de telefonía vinieron después, en el que nos, servicios de telefonía, servicios de, de electricidad un poquito más tarde, así un poco pues dar eh, esa, esa cobertura a todos nuestros socios y eh, pues beneficiar a nuestros socios de esa escala de, de, de, de, de economía, ¿no? de esa economía de escala pues minimizando costes. Ya en 2016 nosotros en Adjaneta ya existía una, una, perdón, una gasolinera de, de los años 70, aproximadamente y fue en ese momento cuando los dueños de, quisieron cesar el, la actividad cuando la cooperativa eh, eh, cogió las riendas de, de, esa cooperativa, de, esa, perdón, de esa de esa gasolinera. Y el cultivo en común, pues, es las últimas facetas que estamos y que habrá luego un poquito paso a explicar. Por tanto, dentro de la estructura de la, de la cooperativa, es, la cooperativa es una entidad jurídica con un único CIF en este caso, pero dentro tenemos diferenciadas, como veis aquí, seis, seis, como seis empresas dentro de la, de la misma cooperativa. Eh, la cooperativa final, se ha comentado aquí en, en la mesa, es, eh, tiene una estructura empresarial y eh, pues esa estru estructura empresarial pues, es necesaria que eh, gane dinero, ¿vale? Revirtiendo, obviamente, pues, en, en forma de inversiones, en forma de formación de nuestros, de nuestros socios y eh, apuesta por el territorio, colaborando pues, con todas las iniciativas que, que, que salgan en el territorio, pues creemos que... que que necesitamos eh, eh, apoyar todas todo este, todo estas actividades que se desarrollan al lado de nuestra casa. Por tanto, eh, pasamos de ser una cooperativa agrícola a ser una cooperativa agrícola polivalente, es decir, con todas las, las actividades que, que os he, he enumerado. ¿no? Esta es la, la foto. La foto del 2020 respecto al 2019, 20 años de la evolución de la, de la cooperativa. Pasamos de una cifra de 1,7 millones de, de euros a 4,6. Pasamos de eh, tener 700 socios y socias a tener 1.300 en una población de 1.300. De Como hemos dicho anteriormente, pues al final eh, son los pueblos de, de al lado los que los que vía los servicios que, que ofrecemos, pues se incorporan a la cooperativa. Y uno de los datos eh, principales es el, eh, el último. En el año 2000 habían cuatro personas trabajando, cuatro personas hombres, y hoy en, la, en el grupo de la cooperativa somos cuatro personas, cuatro hombres, pero los otros 12 son, son todo empleo de, de mujeres. Bueno, entonces, estamos fijando la población y, eh, sobre todo, pues una de las, en, en, una, en un sector de, de, de la población, eh, pues, como son las mujeres pues, que fijan población, como, como bien ha dicho Gema. ¿Las claves? Pues eh, no sé, hay muchas, ¿no? Pero yo os he detallado un, un, aquí un, unas cuantas. ¿no? Esa gestión empresarial... Al final eh, hay que tener una, una, unas directrices y eh, gestionarlo para, para ganar dinero, para reinvertirlo en el propio eh, territorio. El equipo, es muy importante también el, el equipo, en estos momentos pues, es todo gente joven, eh, eh, gente eh, pues emprendedora gente dispuesta pues a, a sudar no a sudar la, la, la camiseta esa estrategia de diversificación eh, iniciada en el año 2005 aproximadamente pues ha sido la, la que nos ha dado ese pulmón no o esa, o esa eh, ese, ese margen ¿no? para, para poder emprender eh, en todas las actividades. La autofinanciación. La autofinanciación en, en dos sentidos. En, en, por ejemplo, la, la planta fotovoltaica fueron los propios socios los que, los que mediante aportaciones de, de capital, fueron las que eh, apostaron por las energías renovables financiando en su momento, ¿vale? ahora ya está pagada, pero eh, eh, eh, apostando por, por, la, por el producto. La innovación, como veis, pues eh, hemos sido pioneros en las energías renovables, con los supermercados, etcétera. Toda innovación eh, lleva un, un riesgo. Entonces, no todo han sido eh, flores en el camino, pero bueno, de, las, de, de los no éxitos, pues eh, también están los aprendizajes para, para continuar la labor. La valorización de la, de la agricultura, lo hemos puesto de, de manifiesto. La cooperación es importante, la cooperación tanto público como, como privada, tanto con ayuntamientos como supermercados, consumo como, como vamos todos. Las ayudas y, y subvenciones que, que ha comentado también Gema, eh, son, son, no, son importantes. Eh, obviamente el proyecto tiene que ser viable, pero a lo mejor eh, estas ayudas te te ayudan, valga la redundancia, pues en, en decidirte a, a emprender ese, ese negocio y a recuperar antes la, la inversión para tener eh, recursos para, para un posible para, para otro, ¿no? Revertiendo en el territorio, pues toda la todas toda, pues, la, la, las, las, las ganancias o todos los beneficios que, que, que existen. Y eh, el tema de, de la banca, pues obviamente, eh, al final, al ser una, una entidad eh, local, pues todos los... Eh, todos los beneficios que, que puedan, en los años de, de la banca, que han sido muy, muy buenos e muy importantes, pues, eh, se revertían todos en, en el territorio de ahí, pues todas las inversiones que están. Y, obviamente, pues el apoyo de, tanto de los socios pues, como de la, de la sociedad. Y todo bajo el prisma de, de los principios eh, cooperativos. A, llegamos a, al, al año 2000, 2020, eh, llega la, la, la, la famosa crisis crisis sanitaria y eh, nos vemos que todas las actividades que tenemos son actividades de, eh, esenciales. Por tanto, continuamos ahí al pie del, del cañón. Obviamente, eh, es un proyecto con una sostenibilidad económica y social existente y eh, la, la pata medioambiental. La pata medioambiental, y lo ha explicado antes eh, Pilar eh, muy, muy bien, eh, apostamos por la economía del, del, del bien común, realizamos nuestro primer balance, con, sin hacer nada, mientras, eh, pues, eh, sobre un 700, sobre, sobre, sobre 1.000, realizando las actividades que veníamos eh, real, realizando. No obstante, pues, hay, unos, hay margen de mejora y en eso estamos eh, trabajando. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el futuro? Pues, como os he dicho, estamos, eh, aparte de, de apostar por la agricultura, ahora lo que nos hemos convertido son en, es en agricultores. Hemos creado una, una sección dentro de la cooperativa en la que eh, la cooperativa va a ser la que gestione en común las fincas decididas por nuestros, nuestros socios. En ese proyecto estamos y, y, y hemos arrancado este, este año, pues con los objetivos de eh, luchar pues, contra, contra el abandono de las tierras, crear oportunidades, controlar la, la, la producción, diversificar los productos, apostar y dignificar el papel de la, de la agricultura. Y eh, otro proyecto que, que, que tenemos, y voy finalizando, disculpa, es eh, la creación de, de una página web, una, una, un marketplace, de peñagolosa.com. Como bien había comentado antes Laura, pues eh, nuestro, eh, la iniciativa es eh, cooperar contra, con, con nuestros pequeños productores y elaboradores del territorio aunando esfuerzos para eh, tener un canal único para eh, comercializar esa, esa producción, una producción de productos de calidad, de proximidad, naturales y sostenibles. Una comunidad de, de energética local, estamos eh, eh, empezando a hacer, a hacer andar, en la que eh, tiene dos fases. Una primera fase, que es un autoconsumo para la, para la propia cooperativa, y una eh, segunda fase, que sería esa, la comunidad de energética local, en la que eh, la, la cooperativa eh, va a, a realizar una instalación de energía fotovoltaica de unos 180 kilovatios para que se pueda beneficiar los socios que apuesten por el proyecto. Y nada, simplemente volver a agradecer la invitación y dejaros con esta imagen, ¿no? una imagen de un aficionado local que creo que representa mucho lo que es la cooperativa de Dallaneta, una, la agricultura como nuestro primer eh, el, nuestro punto eh, fuerte el, y el, nuestro punto donde tenemos que, que apostar una sociedad en este caso la, la población de Danjaneta y comarca que es la, la, a la, que se, la que necesita esos servicios que muchas veces cada vez eh, están, eh, pues, eh, per, estamos perdiendo servicios en el medio rural y obviamente pues, el, eh, en clara eh, eh, comunión con con el medio ambiente, representado ahí por el Pico Peña Golosa, eh, fita y señora del Pablo meu. Gracias. No sé vosotros, pero yo me quedo con la boca abierta. Habéis llevado el subun del cooperativismo. No sé, os queda hacer ropa y ya... Ya vamos, a Janeta, República Independiente. <ríe> maravilloso, maravilloso. Qué ejemplo. Que dure muchísimo tiempo más. Gemma, ¿quién? Yo ya diría que el modelo que Eladio acaba de exponer es un modelo que en Valencia, al menos, se está replicando castellón, por… Castellón, castellón. Bueno, pues verdad. Yo los que conozco… En Castellón, Castellón, sí. Pero también en Valencia hay algunos. ¿eh? Sí, por lo menos en la Comunidad Valenciana se está replicando por los pueblos. ¿eh? Por eso yo lo he citado expresamente, porque para mí es un modelo de éxito. Totalmente. ¿eh? Sí, es, Total. es, es cierto lo que, lo que apunta Gemma. ¿eh? Y... No, no, no, son, no somos únicos, afortunadamente. Ese papel que, que tú comentabas de las cooperativas agroalimentarias como motor de, de la economía… Eh, está ahí, en los diferentes foros eh, es, se pone de manifiesto, como este de, de hoy. Ahora falta el, el siguiente paso, que, cada, que, que las propias cooperativas agroalimentarias eh, tengamos la, la capacidad de dar ese, ese salto y ser las emprendedoras y, y coger el, el, el testigo para para montar eh, y dar servicio a, a nuestros socios y, y nuestra sociedad. Obviamente, y también, y, y termino, ya me callo, eh, falta pues, ahí, ayuda de, de, de la, por parte de la Administración, sobre todo pues, en, en, en materia legislativa. Claro. Sí, sí. Bueno, bueno pues eh, abrimos un turno pequeño de palabra, porque seguramente tengáis ya todos hambre. Entonces, si alguien quiere participar… ¿Que levante la mano? <risa> ¿No? ¿Tenéis todos mucha hambre? Bueno, pues eh, maravillosa, maravillosa mesa, la verdad, que hay iniciativas… Ay, perdón. Uy, dos. Bueno… Sinceramente, entonces, pues efectivamente, por sí eh, tendremos que seguir trabajando y todas aquellas empresas que todavía no se han querido poner la etiqueta de social. Es, es, es social y sobre todo también en esos espacios formativos, estoy encantada, Gemma, yo también te conozco, soy de Villarreal, de la universidad, eh, que, que, que, que, que se vaya quitando ese barniz cuando las personas, los estudiantes, las estudiantes que están estudiando economía y a ver si somos capaces de introducir más todo este tipo de experiencias, porque es fundamental nuevas generaciones con un modelo y con una conciencia de economía que de verdad esté al servicio de las personas y al servicio de bien común. Y es un reto, hoy es un reto muy, muy importante. Y el otro, que por lo menos para las entidades con las que yo trabajo, soy vicepresidenta de una cooperativa que se llama Moda Red, impulsada por caritas españolas, estamos en muchos territorios, y esas entidades impulsoras, promotoras, también necesitan un cuidado, porque están ahí detrás, eh, aparte de caritas, otras muchas que hay, a trabajar con personas excluidas, somos así de chiquitinas somos una gotita de arena en el conjunto de la economía social, eh, bien por la economía social y también bien porque seamos capaces de estos colectivos que en España tenemos unos cuantos generar experiencias para los colectivos eh, que más lo necesitan y que más exclusión están viviendo. Y muchísimas gracias a todo el equipo por toda la, la experiencia y ojalá podamos seguir viéndonos lanzarnos propuestas y jornadas de una mayor reflexión y de un mayor lanzamiento de, bueno, por dónde tienen que ir las leyes, por dónde tienen que ir las políticas, que aquí se han dicho muchas, ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Pero bueno, gracias eh, a todo el equipo que habéis formado, Marisa, este proyecto. ¿Había otra persona, verdad? Eh, gracias. Eh, me ha encantado que se hable aquí en esta casa de economía social y solidaria y, bueno, me ha encantado la intervención de, de Gema Fajardo desde la universidad y, vamos, me he acordado de, de un profesor que tuve hace muchos años en Salamanca que se llamaba José, y se llama José Miguel del Barrio, al que de sociología, que me dio una asignatura que era estructura económica eh, o socioeconómica castellano-leonesa, y allí mmm, ya, por los años 90, estábamos tratando todos estos temas y, y, y mmm, vamos, para mí digo, hombre, pero si esto de la masculinización, esto de tal tal, tal todos esos fenómenos, pues ya, ya los estábamos estudiando y tiene mucha razón, eh, dice, bueno, pues si hay una, una ley que yo no sabía que existía, de no me acuerdo cómo se llamaba, la, de, la ley del 2007, que citaste, pues fe, fenómeno, algunas de las cosas que has dicho ahí, pues yo las conozco de, de, de leer en la opinión de Zamora a un tal Celedonio Pérez, que está dando la vara con la prima rural, que ya la conocemos alguno como la prima rural de Ceredonio, que decir que hay que pagar a la gente para que vivan los pueblos porque se acaba esto de, de, de la PAC y tal, y eh, claro, que nuestros pueblos se van a convertir en fantasmas. Entonces hay que evitarlo. Entonces me ha encantado me ha encantado esa intervención y, y creo que puede hacer mucho bien que se conozca ese estudio que has citado. A mí me encantaría verlo si está en internet. Sí, y... Y nada, que muchas gracias. Vamos, me, me, vamos. No es que las otras eh, intervenciones desmerezcan, de pero es que esta eh, me ha traído a mí, eh, pues eh, recuerdos personales. Y yo soy de un pueblo y, de, y, y me interesé hace muchos años en Salamanca por este este tema. ¿Eh? Y vamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, sí, claro. ¿Sí? Eh, bueno, muchísimas gracias. Yo soy la que debo de agradecérselo. Eh, quería decir una cosa. Yo este, este libro que he puesto ahí, que está en Internet, no va de despoblamiento, es en general para el desarrollo local. ¿eh? Pero sí que también en Internet hay un libro que se llama Despoblamiento y Desarrollo Rural Propuestas desde la Economía Social que recoge muchas experiencias, desde Castilla y León, lo que están haciendo. Eh, de, bueno, de todas partes, lo digo porque también está en Internet con ese nombre, Despoblamiento y Desarrollo Rural, eh, propuestas desde la Economía Social, publicado por CIDIEC. ¿Vale? Ahí veréis también, pues ahí sí que va de despoblamiento y de propuestas. ¿Eh? Lo digo porque ya que se ha mencionado, este que he subido ahí es más técnico, es más jurídico, ¿Eh? más de tipos de contratos, ayudas, fiscalidad, etcétera. Pero bueno, yo creo que están en abierto precisamente para que sirvan a la gente. O sea, que me, me encantaría si puede serle de utilidad a las personas, que para eso lo hemos hecho. Uh -huh. Muchas gracias a los, do, a los tres, pero Laura no sí. se ha tenido que ir. Y cerramos la mesa y os dejamos, bueno, con la clausura a cargo de Marisa y Roberto, que la verdad que yo creo que hay que darles un aplauso porque han organizado una jornada. Muy, muy potente. Bueno, pues, pues nada, para cerrar estas jornadas, si me permitís tres palabras simplemente de lo que de lo que se han tratado aquí, que, que yo me quería quedar con ellas. La primera de ellas es emprendimiento, es decir, es la. Es La gran palabra que nos tenemos que, que marcar en la frente de alguna forma, esta es la forma de emprender colectivamente, tiene que ser nuestra forma de emprender prioritaria y tiene que ser, digamos, tenemos que ser militantes eh, de este concepto y muy, muy especialmente en este país en el que hay un problema muy serio en las empresas de relevo generacional y para, de cara a la juventud un mensaje muy claro de que emprendan colectivamente y de que estén dispuestos a tomar el relevo de aquellas empresas que son viables y que no tienen en este momento eh, una sucesión clara. Emprendimiento, por una parte. El segundo de los elementos que creo que, que se ha planteado aquí, que es importantísimo, es el de la innovación. No necesitamos vivir en edificios con 17 lavadoras. Eh, deja, tenemos que dejar… No necesitamos, no necesitamos estar hipotecadas o hipotecados de por vida, tenemos que empezar a pensar diferente, a no reproducir rutinas y a utilizar, digamos... ...a utilizar esta única vida que tenemos, que solo tenemos una vida... ...para, para vivir de una, persona más razón, de una forma más razonable y más sensata. Innovación es segundo de los elementos fundamentales de la economía social. Y un tercer elemento que también se ha mencionado... En, ...precisamente en este ámbito donde surgió el cooperativismo... ...donde surgió el mutualismo, donde surgieron los consorcios, las cofradías... ...en el mundo del socialismo utópico, es también en ese ecosistema... ...en el que en su momento histórico surgió el pacifismo. Y en días como hoy es bueno recordarlo y es bueno recordarlo... Recordar que igual que somos militantes de la economía del bien común, también somos militantes de la cooperación y no, digamos, de la violencia, del odio, de las guerras y de los enfrentamientos y, y nada más. Muchísimas gracias por, por vuestra asistencia, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis enseñado en el día de hoy y, como antes os decía al, al abrirlo, pues estamos a vuestra disposición para convertir en leyes todas las necesidades que tengáis. Muchísimas gracias. inmenso agradecimiento por todas las experiencias, por toda la vida que hay detrás de ahí y, bueno, pues todas las experiencias que realmente son de aprendizaje. ¿eh? Eh, no, nada, se han quedado muchas fueras, ¿eh? me ha comentado mucha gente, muchas experiencias, muchas entidades, era imposible en una mañana, también pe pedimos disculpas, era imposible ¿eh? recoger y que hubiera espacio. Tendremos más encuentros, este es el primero de, de muchos, y Mavi, la directora general de Economía Social, ya me ha dicho necesito todos los contactos para seguir trabajando, es importantísimo y tenemos ahí el reto de aprender de todo esto, de visibilizar de la formación para una economía diferente y posible que ya existe y es muy importante que se enseñe algo más que la ortodoxia en, la, en las universidades, en el fin, en la formación profesional. El reto que, tenemos, que se tiene desde la administración de potenciar todo esto, no de complicar la vida. Ahí está todo el tema de, en fin, de la fiscalidad y de mil maneras. Y yo acabo también con una palabra en el sentido de decir, bueno, pues es que eh, nosotras desde luego, nosotros y nosotras creemos en la política que resuelve problemas. Esta es la política, la gestión de la res común y de, bueno, pues en definitiva de lo que nos importa a todos y, y de ir construyendo una sociedad distinta, de manera que frente al politiquerío, frente al ruido, esto probablemente no saldrá en los medios de comunicación, no tendrá ningún espacio ni ninguna de las experiencias casi que se han hablado, pero son importantísimas todas estas experiencias y este encuentro para esa construcción de una sociedad. Nueva. De manera que la política tiene que estar al servicio de eso, lo tenemos clarísimo y más allá del ruido del politicarío vamos a ir trabajando en esto, contamos con todas vosotras y esto es el inicio ¿eh? de un proceso también de escucha, de intercambio y de ir construyendo de manera conjunta. Ojalá tengamos legislatura por delante, en fin, y esperemos que post pandemia y pos mil cosas que pasan que, que dificultan todo, pues legislatura para ir construyendo en esta vía y que se note que realmente pues, este gobierno de coalición y esta posibilidad de que podamos ir trabajando pues realmente deje, deje huella en la economía social. Muchísimas gracias por todo y seguiremos encontrándonos y, y tendiendo encuentros. ¿eh? Vamos a ir viendo la, la manera. Muchísimas gracias.